empieza mi turno, mi seminario. Eh, bueno, prácticamente, como soy español, estoy en España, prácticamente todos conocéis cómo vais mi, mis seminarios y ya sabéis que me gusta, me gusta la relación interactiva, lo que es pregunta y respuesta. Eh, sigo ofreciendo después de tanto tiempo lo mismo seminario que llevo ofreciendo toda mi vida y es poder acercaros de manera práctica eh, y real y actual las últimas tendencias que se cuecen en el culturismo profesional, eh, ya sea sobre entrenamiento, dieta o, o cualquier, otro, cualquier otro tema. ¿no? Eh, yo sí soy una persona que sí he tenido mis cosas claras bajo mi experiencia sobre, por ejemplo, hablamos sobre entrenamiento, sobre frecuencia de entrenamiento o tipo de entrenamiento. ¿vale? Eh, durante mis 12 años de carrera deportiva eh, y más de 40 competiciones a nivel profesional he podido ver... Eh, eh, prácticamente en eh, una mayoría cómo hay que alimentarse y cómo hay que entrenarse y esto no es otra cosa que de lo que tratan mi seminario, vale de una forma eh, interactiva con, con ustedes con el público manera respuesta a pregunta de, de poder enseñaros eh, realmente qué es lo que se cuece, se cuece un día en la actualidad bien podemos eh, podemos tener eh, un orden bien sin orden aquí como hay poca gente pues a cada uno le interesará eh, un tema eh, por ejemplo, sobre, eh, sobre entrenamiento, ¿vale? He sido de, de las personas que, que, que prefieren tener una, una experiencia de, de, de, de un entrenamiento frecuente. Siempre he pensado que eh, si eres capaz de estimular un músculo eh, siete veces a la semana sin eh, aniquilar o sobreentrenar el sistema nervioso, por ejemplo el bíceps, tendrás el bíceps más grande de, de tu vida. Eh, siempre me gusta poner ejemplo, ejemplos prácticos en dieta, en este caso entrenamiento, que es por lo que me ha dado por, por empezar. ¿no? Eh, no sé si algunos habéis tenido alguna vez una, alguna rotura o alguna lesión, pero tipo que os hayan tenido que escayolar un brazo o una pierna. Prácticamente se dice que mucho, eh, muchas veces necesita un, un fuerte estímulo y hasta 10 y 12 y 14 días de descanso para que crezca. Pues eh, insisto, no sé quién ha tenido a lo mejor una escayola y ha tenido el brazo dos semanas inmovilizado sin moverlo. Dos semanas. Después, imagínate que has hecho el entrenamiento de brazo más grande de tu vida. Al día siguiente, por mano del demonio, te has roto los brazos y te lo han escallolado. A las dos semanas el bíceps está atrofiado. Totalmente atrofiado. Has perdido la fuerza, has perdido la intensidad, has perdido la adaptación muscular. Por lo tanto, eh, mmm, si acercamos la, la actualidad a, a nivel de hoy, eh, creo que la diferencia del gran culturista es la, la gran frecuencia de entreno que tiene y, y lo que son los tres puntos clave de la hipertrofia: el tiempo bajo tensión, el estrés metabólico y el, lo que es la inflamación, la laceración muscular, pues mucho más allá de lo, de lo que se cree con cualquier sistema, ¿vale? Aparte de que se pueda utilizar respau eh, eh, forzada o cualquier otro sistema. Creo que en el entrenamiento eh, más de estos tres puntos es necesario para progresar. Yo mismo he utilizado el heavy duty de una frecuencia o de una vez por semana, entrenando muy pesado. Y aparte de que sea lesivo y menos lesivo, sí, me ha llevado a tener un tamaño... Pero sí es verdad que son los últimos 5 o 6 años de mi carrera donde más he progresado, donde pude clasificar mis tres años para el Mister Olimpia con una, con una gran frecuencia de entreno o lo que podríamos resumir, con un gran trabajo diario. Soy de los que creen la adaptación muscular. En la adaptación. Y prácticamente el cuerpo, el cuerpo se, se adapta a la demanda. Más de los tres puntos claves de la hipertrofia, repito, estrés metabólico, tiempo bajo tensión, bajo tensión inflamación muscular, es necesario para tener mayor respuesta muscular. Soy de los que creen firmemente. ¿Qué es el estrés metabólico? Eh, bueno, los tres puntos clave de la hipertrofia, eh, el tiempo bajo tensión, los conocemos todos, como que es el tiempo en el que tenemos la barra, el estrés metabólico es el que hace de modo eh, interno, endógeno, que nuestras hormonas fisiológicas naturales aumenten, esto se consigue con los tiempos de descanso bajos, por eso en el culturismo no se mantiene se mantiene entre un minuto y dos minutos, no tres y cinco. ¿vale? Lo que hace es que, a lo, eh, partiendo de que la, la ATP tiene una, una recuperación máxima de los tres minutos, el culturista intenta mantener los tiempos de descanso más bajos para no tener esa ATP recuperada totalmente, para que se produzca una mayor cantidad de ácido elástico. Ese, ese ácido elástico llega al hígado produciendo más cantidad de IF1 y tenemos uno de los puntos claves de la hipertrofia que es crear... Nivel hormonal interno alto, ¿vale? Segundo punto. Y tercer punto es muy fácil, la laceración muscular, la inflamación muscular, ¿m? que prácticamente se consigue pues, con una buena excéntrica y manejando eh, eh, los pesos pesados, que consideremos eh, pesados. En este aspecto soy firme creyente eh, y es lo que he visto a nivel profesional. Yo eh, eh, cuando más progresé y desarrollé fue entrenando de, de lunes a sábado hasta una frecuencia 3. Prácticamente, frecuencia 3 es trabajar cada músculo tres veces, por semana. Ajá, tres veces por semana. Sí. El músculo, mientras no, sepa, no sepas... Eh... O sea, eso es la mitad del cuerpo, día sí, día no. Claro. O sea, día sí, día no. ¿Mm? Y prácticamente la bombilla se me encendió cuando uno de los culturistas más populares del mundo y más reconocido para algunos el mejor o peor, eh, empezó a hacer frecuencia 4, frecuencia 5 y frecuencia 3, que es el gran Ronnie Coleman. Prácticamente Ronnie Coleman, a medida que avanzaba su Míster Olympia iba bajando la o sea, hacía más frecuencia de entreno. O sea, síguelo, pues... síguelo, puedes seguir. La espalda a Ronnie eh, primero la entrenaba cada cinco días y después la entrenaba cada cuarto día. O sea, Ronnie entrenaba, por ejemplo, ¿eh? no estoy defendiendo a Ronnie, todo el cuerpo dos veces por semana. Hoy en día, sé de culturistas grandes culturistas, solo tienes que ir. Esto no lo vas a ver en vídeo, tienes que ir a Pogo el de Nueva York y estar allí y mirarlo. Y ven como culturistas incluso. Eh, al nivel máximo de un segundo, Mister Olimpia hacen full body tocando el mismo músculo todos los días. Esta es la realidad. Esto es lo que siempre traigo. A... La actualidad, lo que he visto con mis ojos. Y yo fue como más progresé. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo a sesiones? Mira, eh, cuenta que hay gringo algún día realmente. 3 horas 45, 3 horas 15, 3 horas 30. <risa> Cuéntalo tú mismo. Yo no te acerco un vídeo, ni te digo mi, mi propio punto de vista, sino lo que he visto y vivido en 11 años de profesional. Sí, ¿Sigues trabajando las zonas musculares igual que cuando las trabajabas con menos frecuencia? O sea, el mismo tiempo, efectivamente, el mismo ejercicio, efectivamente. ¿Metiendo más zonas musculares? Todo Correcto. Bien. Es más, fue a partir de ahí, eh, de, de, de la era de Ronnie Coleman, como yo llamo, cuando grandes culturistas hoy en día, como eh, Rolly Winkler, pues tienen una frecuencia mayor que antes. Y creo que es una de las cosas que hoy en día... Eh, eh, marca un, un, un, un hito, un resultado en lo que es el tamaño muscular que hoy vemos. Entonces, para, que, para poder hacer eso, ¿se enfocan en un en músculo específico, específico por ejemplo, la espalda o tienen que trabajar dos veces al día para poder abarcar todos los músculos? Pues si espalda tres veces. No, prácticamente, mira, vamos, vamos a poner el ejemplo de Ronnie. Ronnie entrenaba eh, piernas completas los lunes, martes y bíceps el, el martes, eh, pectoral, hombros y trices el miércoles, y el jueves repetía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuando Ronnie Coleman hizo esto, el 70% de los culturistas profesionales a día de hoy lo hacen. Pero eso es dos veces por semana. ¿no? Dos veces por semana, no dos veces por día. Cinco veces por semana un full body tres, tres, tres. Bueno, ahí está... Ahí está... Um, eh, Kai green te mezcla la espalda con el hombro, el posterior se va a hacer fondo de tríceps. Sí, pero no hace pierna. ¿no? no, no, la pierna la hace parte. Pero la parte de arriba sí la toca con mucha frecuencia. ¿Mm? Al fin... Efectivamente, efectivamente. Lo mismo te está haciendo eh, eh, femorales. Eh, se pega dos horas haciendo femorales, después pasa al gemelo, después pasa al cuádriceps, totalmente. Pero al final, hasta Ramón, al final se refiere en, en, en una maya, mayor bueno, adaptación muscular. Bueno, bueno, bueno, bueno. Yo siempre pongo ejemplos prácticos. serie serían menos que un entrenamiento convencional. Por supuesto. En vez de hacer 12 o 16 o 20, pues menos. 6. No a la Efectivamente. No a, la a mí esa. me gustaba hacer entre. ¿Y sistemas de, de, de intensidad en esa frecuencia cuáles se aplica? ¿Se aplica alguno o simplemente llegas al fallo y paras? Eh, sistema. A mí siempre me ha gustado aplicar. O sea, si tengo que nombrar a cada culturista profesional que he, que he visto. Es que yo sé muchas veces que soy pensado, pesado con poner ejemplos. Pero es que yo no te puedo defender nada de lo que hago yo. Soy simplemente lo que he visto. Y he visto de los mejores. ¿Vale? entonces eh, prácticamente eh, unos utilizan más sistemas otros utilizan menos sistemas si ves un poco si observas y analizas un poco el culturismo profesional eh, la, el sistema antiguísimo pero más actual y que se sigue pero de diferentes formas diferentes nombres es el que hemos estado nombrando antes junto a francis mefato es repausa hanny rambo lo llama f77 eh, milos arce serie gigante o sea 10 segundos de ejercicio en ejercicio al final prácticamente es un respaldo nunca dejas la atp recuperarse al máximo vale para que haya un gran estrés metabólico efectivamente ¿Te das cuenta que eh, prácticamente lo que se consigue la, la idea de para la, el idioma básico del músculo es la reclutación muscular el tiempo bajo tensión vale entonces prácticamente eh, eh, según la ciencia nos dice que el, el, el tiempo bajo tensión debe estar entre 40 segundos, 40 y 50 segundos, eh, una serie. Efectivamente, eh, si contamos eh, dos segundos de subida, dos segundos de, de bajada, por 10 repeticiones son 40 segundos. Entonces esto se la ciencia. Yo, Raúl, lo que me he dado cuenta un poco es de que, eh, al final, dentro de lo que son grandes culturistas, todos los caminos llevan a Roma. No ¿Eso? Por supuesto. Porque Dorian. Efectivamente. Coleman todo Todos. Pero Sergio, efectivamente, pero yo he analizado eso aún más. Me he dado cuenta eh, que desde el Heavy Duty, ojo, que yo llevo tatuado Heavy Duty en mi piel, no lo olvides, que no es que no defienda algo, ¿vale? si sí, es verdad que te da un tamaño, una calidad y una hipertrofia sarcomérica y funcional increíble. Ahí podemos ver los cuerpos de los años 70, 80 y 90. Vale. Efectivamente, eso creo que es la diferencia de los años 90 en hacia adelante. Antes se entrenaba específicamente una, una hipertrofia sarcomérica pesada y a partir de los años 90 se ha incrementado el, el trabajo muscular. Pero Arnold no entrenaba. No, vale, no entrenaba vale. Pero si comparas los pesos y los tamaños de antes a ahora, podemos ver que la hipertrofia sarcomérica es la que repercute en esos tamaños. O bien, eh, Arnold, Haney, eh, eh, Dorian, eh, eh, Ronnie, los pesos han sido cada vez mayores, ¿vale? Porque ha cambiado. O sea, se, se entrenan pesado, pero también entrenan eh, de una forma más sarcomédica. Hoy en día, demasiado sarcomérico demasiado hinchazón, ¿vale? Demasiado. Prácticamente ya no se entrena pesado. pesado Pero es lo ¿Tampoco se rompe, Efe antes. Efectivamente. Efectivamente, no, no, a día de hoy, a día de hoy, a nivel internacional y nacional prácticamente, eh, el que defiende un sistema muy pesado como el heavy duty se parte. Yo lo defiendo, siempre. pero para cada momento, pero siempre, te siempre, efectivamente. Yo, eh, curiosamente, cuando pasé a profesional, Sergio, prácticamente lo que hice fue cambiar mi sistema de entreno y fue, algunos lo llaman más de bombeo. No, yo entrenaba intensivo, yo manejaba peso, si es verdad que hacía mucho trabajo muscular. ¿Vale? Eh, con más tiempo bajo tensión, más serie, pasaba más tiempo en el gimnasio. Si sí es verdad que el estrés nervioso era menor, porque no saturaba mi sistema nervioso y podía acudir más al gimnasio. Yo te eso Fatman, que, uh -huh. al no entrenar tan intenso, el estrés metabólico es menor. Efectivamente. Porque si tú te pones ahí, punto, punto clave no en la hipertrofia. Te entras, pero, pero tu cuerpo no sufre. Claro, punto clave en la hipertrofia. Tiempo bajo tensión, estrés metabólico y laceración muscular o inflamación. Punto clave. Entonces, eh, Siempre partiendo del principio de individualidad de, de, la, de cada persona, eh, yo he entrenado durante dos años eh, movimientos muy, muy muy muy lentos, vale, muy lentos. la verdad que la sensación y cogestión es buenísima, pero sí es verdad que si no aplicas un peso pesado a esa técnica o no aplicas la segunda ley de Newton, eh, fuerza por velocidad igual a masa, prácticamente nunca recluta las fibras internas que la sensación muscular es una cosa. Eso es diferente. Real es claro, pero la sensación muscular la tienes aguantando una, una bolsa del supermercado del Mercadona de aquí a dos horas a tu casa. Eh, el brazo se va a ponerla no sin que va a estallar. Una, una bicicleta de spinning. Efe, efectivamente. Minutos, Sergio, eh, esto me pasó con Milos y lo grabamos en, el, en, el, en, la, en la antigua, o sea, en la pasada mesa redonda con, con Roberto. Eh. Milos me decía, ¿cuál es el músculo que más te falla? Digo, El pectoral. ¿Y el músculo que más grande tiene? Digo, la espalda. Y me dijo, ¿y qué músculo es el que más agujeta tiene? Y dije, el pectoral. ¿Y el que no has tenido en tu vida o no tienes Digo, las pardas en mi vida tienen agujetas. O sea, ni las agujetas son indicativos de que has entrenado fuerte, ¿vale? Yo creo que es que te has pasado, ¿eh? como el que va demasiado al sol, pues te quemas. Pero si vas todos los días un ratito al sol, la adaptación es buena y al final coges un buen moreno. Esto es lo que actualmente se aplica en el culturismo. Siempre, siempre... Aparte, todo lo que predico y veo es con lógica. Siempre veo la lógica. Y puedes ver, eh, eh, a grandes culturistas hoy en día, no creo que entrenen menos de una hora. Los habrá, a lo mejor, ¿eh? Pero eh, los entrenos son de, de más tiempo bajo tensión, más largos y más y con más trabajo muscular. En resumen, a mí incluso me gusta entrenar eh, eh, cuando saqué a la, la dieta híbrida, la dieta híbrida se bautizó la dieta híbrida mundialmente que igual no es no es un sistema de dieta mejor que otro pero sí es un sistema de dieta más enfocado y más llevadero pues con el entreno, entreno híbrido me, me pasaba igual me, me, me gustaba partir el entrenamiento en dos a veces lo mismos ejercicio ¿eh? me gustaba entrenar pesado vale con uno, con un estrés metabólico superior o sea descanso de dos a tres minutos con series entre 6 8 y 10 eh, y después hacía otra parte que incluso repetía ejercicios con, ser, con repeticiones más largas, tiempos menos, menos de descanso. ¿El, el mismo día. El mismo día. Pero es que eso se ha hecho siempre. Claro. claro. Porque tú vas, haces pecho, como se ha hecho siempre, pres de banca, pesado, descansando, pum, pum. Ahí va. Y luego el entrenamiento va cogiendo. Velocidad. Sergio, va, va no hay ningún sistema nuevo. No hay ningún sistema de entrenamiento y dieta nuevo. No se puede inventar. Todo está inventado. El respau, la dieta híbrida. Todo está inventado y otra vez, como vuelvo, insisto, eh, eh, gracias a, a, a Coleman, a Ronnie Coleman, todo volvió un poco más, porque se estaba perdiendo, ¿eh? O sea, el heavy duty es bueno, pero se estaba perdiendo, ya prácticamente se entrenaba una vez cada, cada, cada dos semanas prácticamente, ¿vale? Entonces, otra vez se retomó, cuando vieron a, este, a este culturista, con ese tamaño, ¿no? eh, Aparte de lo, de, de lo que fuese, ¿no? Pero sí es verdad que era de los pocos que otra vez insistió en hacer una frecuencia 2 de más trabajo. ¿Mm? Pasa que él lo hacía todo. Por que supuesto, hay... Sergio. Yo por eso cuando doy un seminario, ya sabéis que yo me, eh, me adapto a lo que a lo que he sido eh, o lo que predico eh, respecto a estos 11 años atrás que he sido profesional. ¿Un profesional? Eh, eh, prácticamente debe tener un, una marca que la auspicie y le y le regente todo, ¿no? Eh, alimentación, suplementación, trabajo, todo. Yo prácticamente cuando mejor estuve en mi vida, fue en los tres años que me clasifiqué para el Míster Olimpia seguido. El segundo año, bueno, Bernardo me acompañaba, creo que estaba, hice un segundo en el Toronto Pro, según las críticas españolas, era el mejor cuerpo de la historia de, de Raúl, eh, un campeonato en 212 con 37 atletas, y prácticamente yo era cuando más, entren, más entrenaba, dos veces al día, cuando más me suplementaba y cuando más descansaba. Eh, quizá no más tamaño, porque llegó un momento en el que tenía mis 96 kilos máximo de peso limpio seco encima del escenario, pero sí cada vez tenía más detalle. Más detalle. que es lo que hoy en día, por ejemplo, en la categoría 212 pasa? Y es lo que un día, lo que hoy en día el culturista profesional que pasa a 212 eh, comete ese fallo. Pasa profesional y cree que hay que ganar tamaño, tamaño, tamaño, tamaño. Y hay en 2.12 culturistas de 85 y 80 kilos que son matas gigantes con una cintura así. Y una densidad increíble. ¿Mm? por ejemplo eso creo que es lo que te da más el enfoque de más trabajo más tiempo bajo tensión y más frecuencia de entreno obviamente el principio de individualidad te va... raúl que yo soy albañil pues claro que no puedes yo me enfoco yo no yo no doy un, un seminario para principiantes dentro del, del mundo donde me he movido en el enfoque profesional